En familia, los saluda Silvia Quispa Ramírez y como siempre estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook de Diario Ojo y también por nuestro canal en YouTube. Hoy estamos jueves 27 de octubre y te comento cuál es el tema que vamos a tener hoy en el programa. Bueno, a raíz de la situación que estamos viendo en las noticias sobre este caso de bullying de esta escolar que lamentablemente pues cayó del cuarto piso de su colegio en ATE vamos a hablar sobre el bullying, una guía práctica, una guía práctica para los padres de cómo actuar frente a esta situación que estén pasando los pequeños en casa. Para eso hoy día mi invitada será la psicóloga Liuba Ulloa, ella es psicóloga clínica con especialidad cognitivo-conductual y, y nos va a brindar recomendaciones para poder reconocer esta situación y sobre todo, ¿Qué ayuda, qué apoyo pueden darle los padres a sus hijos ante casos de bullying? En caso sean víctimas o quizás también sean quienes cometen esta... Este tipo de, de acciones que atentan contra la emoción, la estabilidad de los compañeros en el colegio. Así que yo los invito primero a compartir el programa de manera pública en sus muros de Facebook y también este para que más gente se conecte a nuestra transmisión y que alista sus preguntas para compartirlo con mi invitada. Así que ya le doy la bienvenida a Liuba Ulloa, psicóloga clínico cognitivo. Liuba, buenas tardes y bienvenida a Ojo en Familia. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, para mí es importante como padres no pasar por alto cualquier tipo de signo de alarma en nuestros hijos. Es decir, si de pronto veo que mi hijo o mi hija ha cambiado su actitud de una noche a la mañana, de pronto está más retraída, tiene problemas de sueño, empieza a tener una serie de cambios en la conducta, entonces uno como padre tiene que observar y hablar con mi hijo, qué está pasando, qué está sucediendo, y sobre todo de que yo tengo como padre, tengo que establecer confianza con mi hijo para que me comparta qué es lo que sucede, digamos, en el colegio, ya que muchos jóvenes, por el miedo, o la falta de confianza con los padres, tienden a callar, todo tipo de maltrato que pueden estar pasando en el colegio, cualquier tipo de abuso por el miedo, digamos, a, a que esa situación pueda empeorarse. Entonces uno como padre tiene que tratar de que, mi, que su hijo hable con él directamente e ir directamente a las autoridades del colegio para ver qué solución proponen para que se detenga el tipo de abuso que se está cometiendo. Pero como tú lo has mencionado, es importante esta, ver estas señales de alerta, porque lo has dicho tú, normalmente los chicos no lo comentan con los papás, ¿no? no explican qué están pasando por esta situación en el colegio. Entonces, dinos, ¿cuáles son estas señales que los padres tienen que estar atentos y si lo ven en sus hijos para que actúen inmediatamente? ¿Cuáles son esas señales de alerta? Bueno, en los jóvenes es muy común, digamos, eh, ...pasar, digamos, de todo ese tipo de abusos o, o cúmulo de emociones o situaciones en casa... ...se puede convertir en una depresión. Ahora, los signos de alarma es observar el cambio de actitud. O sea, si es que el niño, digamos, o la niña es extrovertida o de pronto era comunicativa... ...y de un momento a otro dejó de hacerlo, se empezó a aislar... ...de que quiere estar solo, se encierra en el cuarto... También un aspecto muy importante es cuando están a la defensiva, que sienten que nada se les puede decir porque explotan con facilidad. Eh, esto se da debido a, a tantas cosas que suelen callar y entonces cualquier cosa mínima los hace explotar. Luego, otra cosa, los problemas de sueño. Hay jóvenes que tienden a dormirse muy tarde, como hay otros que tienden a dormir bastante, eh, más de lo normal, como bien se dice. Otra cosa, de que empiezan a tener problemas de alimentación, de pronto no tienen apetito, no quieren comer, o uno lo ve, uno lo ve como una malcriadez que no quiere comer, pero de pronto ese, eh, ese motivo puede haber, ese motivo por no comer tiene que haber un trasfondo, tiene, hay un porqué, o sea, nadie cambia de la noche a la mañana, siempre hay un motivo por el cual está generándose ese cambio, luego otra cosa, de que si veo que mi hijo ya no tiene motivación, no, o de pronto si yo veo que él no quiere ir más al colegio, que dice mamá, no quiero ir más al colegio, entonces hay un motivo, ¿qué está pasando? Entonces, eh, no se, no se trata tampoco de que voy a juzgar a mi hijo en el momento, que eres malcriado, que no quieres ir a estudiar, primero hay que escucharlo, hay que, hay que saber ese motivo por la cual no quiere ir. Ahora, si nos menciona que en el colegio me molestan, me dicen tal cosa, eso es muy peligroso porque tiende a afectar en el autoestima de los jóvenes, sobre todo de que si ya de por sí, eh, digamos, el joven tiene una autoestima frágil, debido, digamos, puede ser por problemas de casa, que, de, de, depende del tipo de problemas que esté pasando, y de pronto en el colegio peor, esa autoestima la siguen bajando, la siguen bajando, desencadenando posiblemente una depresión, y de la depresión empieza ya la ideación suicida, de autoeliminarse, del hecho de pensar que el mundo estaría mejor sin mí. O sea, empiezan todo ese tipo de ideas porque la autoestima está tan baja que ya piensan en que no hay solución, no hay motivación, no hay motivo para vivir. Entonces, eh, es importante, digamos, y que yo veo que mi hijo está teniendo ese tipo de a, eh, actitudes, la intervención psicológica, y sobre todo de que no se trata de que ya mando a mi hijo al psicólogo y, el, y que el psicólogo haga su trabajo, sino de que es un trabajo conjunto de los padres, el psicólogo y, digamos, el caso de del de, jo, del joven o la, o la niña, y en este caso también el colegio, porque el colegio tampoco tiene que hacerse, eh, el, o sea, de la vista gorda con el tema de, de bullying, porque lamentablemente el bullying tiene niveles. Primero empieza como algo suave, digamos unos insultos, unos pequeños que empiezan a molestar, luego empiezan a los empujones, de los empujones se van ya a lo físico, a la agresión y de la agresión ya pueden eh, llegar a algunos casos de incluso asesinato, lamentablemente eh, aunque suene feo, aunque suene crudo, puede llegar a ese nivel si es que el colegio no hace nada al respecto de cómo llevar una relación armoniosa en el colegio. Está bien, digamos, preocuparse por el rendimiento académico, pero ¿qué hacen con rendimiento académico cuando en salud mental están en cero? Entonces, uno como psicólogo educativo tiene que crear un programa de cómo hacer que los jóvenes eh, trabajen en ese clima laboral del salón, en cómo este el Compañerismo, ¿no? Exacto, y cómo este, de trabajar en equipo, en llevarse bien, o sea, ahí tienen que hacer una intervención constante. Tampoco se trata de un saludo a la bandera que ya hago un taller este, una vez al año y se acabó. O sea, en realidad tiene que ser constante ese trabajo de eh, qué es lo que está pasando. Incluso hay algunos test que son para este, detectar, digamos, este, algún tipo de, de problema en el salón, este... Si es que hay algún tipo de problema entre compañeros, o sea, y también que el psicólogo tiene que estar a la altura de estos jóvenes, o sea, eh, la idea de ser un psicólogo educativo es yo ponerme a la altura de ser este, adolescente, bueno, lo digo porque yo también he sido psicóloga educativa, entonces yo tengo que adaptarme al tipo de cosas que le gustan a los jóvenes, tengo que hacer, como se dice, no un adolescente más para yo tener sí. confianza con ellos, y me puedan contar qué es lo que pasa en el salón. Es como si se hacer un pequeño espía, ¿no? En, en las aulas para ver qué es lo que pasa, eh, de pronto qué están posteando en redes sociales, ¿no? Entonces uno tiene que estar por ahí ese, en constante observación. Importante lo que has mencionado, Liuba, eh, recordarles a que nos están viendo a través del Facebook de Diario, Ojo por nuestro canal de YouTube también, que estamos conversando con Liuba Ulloa, ella es psicóloga clínica cognitivo-conductual, hablando sobre cómo actuar frente al bullying, una guía para los padres, pero también es importante para los maestros. Si quieren hacer alguna pregunta a mi invitada, pueden hacer sus consultas, enviarlas a través del Facebook de Diario, ojo, de nuestra transmisión en vivo y también por el chat en vivo de nuestro canal de YouTube y están entrando preguntas sobre este tema. La, la circunstancia, lamentablemente, esta situación del bullying no, no ha cambiado en nuestro país. Quizás el tema de la pandemia ha hecho de que los, en los centros educativos no se están retomando esta situación. Y nos preguntan, por ejemplo, Carlos, ¿qué hacer para capacitar a los padres y maestros? Porque la situación se da, es un hecho, es una realidad. Hay bullying en los centros educativos. ¿Qué pueden hacer los padres y maestros frente a esto? ¿Qué acciones ahorita ya frente a estos casos? ¿Qué recomiendas? Bueno, hay que poner, eh, exponer, digamos los diferentes casos que se puede dar. A veces, bueno, como yo lo he mencionado, si es psicólogo educativo, a veces se hacen escuelas de padres y los padres no asisten, eso es lo irónico, que o sea, se hacen reuniones y ningún padre asiste, o de lo mucho que de 30 padres, solo asisten 5. Entonces uno tiene que poner de la forma más cruda y de la forma más fuerte de que eh, UCI, los casos de bullying puede pasarle a cualquiera de sus alumnos, puede ser tu hijo, mi hijo, o sea, Puede ser en general a cualquiera y no vamos a esperar a que pase una desgracia para que recién actuar. Entonces la idea como docentes, como digamos institución, como padres es reunirse y sobre todo poner una reunión de padres de familia, eh, sobre todo orientación a pautas de crianza en positivo, porque digamos... El perfil de un joven agresor tiene toda una lista de cosas ahí detrás, que puede ser, digamos, agresión familiar, eh, invalidación emocional. Hay toda una serie de cosas que puede estar detrás de un agresor. Entonces, es importante como padres identificar si mi hijo está haciendo... Una víctima o está siendo un agresor. Ahora también otra cosa que hay muchos padres que se niegan a aceptar que su hijo es un agresor. O sea, eso es también otro, otro aspecto importante de que hay que aceptar que el hijo puede estar en cualquiera de esos dos escenarios. Entonces, si es que de pronto recibe una llamada que su hijo es un agresor, entonces tiene, tiene que actuar para que su hijo pueda mejorar a tiempo. Eso es, tampoco no es tomarlo a la mal, ¿no? Como... Eh, muchos padres tienden a, a actuar ¿no? con respecto a cuando le dicen que tu hijo está siendo un agresor. no o sea Primero que hacen es enojarse. Bueno, entonces uno tiene que reflexionar. Estoy a tiempo para cambiar, para mejorar la conducta de mi hijo. Ahora, si mi hijo es una víctima, tengo que reforzarle la autoestima. No se, le, no, no se trata de que ya, si en el colegio le bajan la autoestima, llega a su casa y peor, le rebaja más la autoestima. Entonces, eh, pobre niño en realidad, ¿no? Y eso lo he visto en consulta, de que una madre me trae... Eh, a una niña por casos de bullying y en el colegio le bajan a la autoestima, luego la madre en la, en la casa de forma inconsciente también le baja la autoestima de que no sabe hacer nada, entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras. Uh -huh. Uno como padre tiene que tener mucho cuidado con lo que le dice a su, a su hijo, en la forma en cómo va a repercutir en la, en la autoestima. Exacto, y sobre todo eh, mencionando este caso del de estudiante de, de, de este colegio, ¿no? Lamentablemente la pequeña está en UCI, reporta, ¿no? El padre de familia, el padre tenía conocimiento de lo que ocurría con su hija, ¿no? Incluso hay mensajes, han encontrado este, escritos de la pequeña donde explica pues, que está siendo víctima de esto y que el colegio lo ha desconocido. No qué hacer en ese caso como padre de familia eh, si, no, si, si no encuentro apoyo en, en el colegio. Y a esta pregunta, amarro lo que nos dice Marita a través del Facebook de Diario Ojo, ¿no? Dice, ¿qué hacer si en el colegio no hay psicólogos, no? Y que y te enteras de que hay bullying a un compañero, ¿a quién lo reporto, solo la docente? Y si ya lo hizo y no hace nada la profesora, ¿qué hacer? Que parece mucho esta pregunta lo que menciona el padre de familia, ¿no? Que el colegio no había hecho nada al respecto, teniendo conocimiento de que habían casos de bullying en el centro educativo. Ok, eh, los temas de bullying, o sea, hoy en día lamentablemente muchos colegios no saben cómo intervenir. Ahora, si yo tengo la confianza suficiente que mi hijo me ha contado que está pasando por un tema de bullying, automáticamente uno como padre tiene que ir al colegio y quejarse con la tutora, hablar, bueno, a la otra tutora, con la auxiliar, este, informar también a la dirección, e irse directamente, como se dice, a la cabeza del colegio y en así en regla. ¿Qué solución me va a proponer para que este tipo de acoso y maltrato cese de una vez eh, que se detenga? ¿Y ¿qué, qué, qué, qué me garantiza que a mi hijo no le va a pasar nada? Porque no vamos a esperar a que a mi hijo le ocurra una desgracia, que mi hijo aparezca muerto, o sea, hay que poner en ese tema a los colegios. Y ahora sí que el colegio, este, de que darles un tiempo límite. O sea, yo voy a esperar, digamos, un cierto tiempo, o sea, bueno, es decir, digamos, unas, unas semanas, ¿no? Para ver de que mi hijo me dice que eh, de alguna forma el acoso está cesando, está parando, entonces, bueno, es una buena señal. Y sobre todo que el colegio me presente el plan psicoterapéutico, no, perdón, la intervención psicológica del psicólogo. Este, de cómo va a ser para que este acoso estudiantil se le reduzca en cierto tiempo. Ahora, eh, si el colegio no cuenta con un psicólogo, pues es una forma también de eh, hacerle un llamado a los colegios, que en realidad no se trata de que ya eh, un buen estudiante es quien tiene buen rendimiento. En realidad todo va de la mano. ¿Cómo esperan un buen rendimiento cuando la salud mental de sus estudiantes está por los suelos, entonces uno como padre tiene que exigir que el colegio tenga la obligación de contratar a un psicólogo para que al menos trate de eh, hacer una intervención. Ahora también es cierto de que en los colegios hay muy pocos psicólogos, digamos, espera que uno solo, solo vea no. para más de, más de 100 en una población. Y eso está normado por el Ministerio de Educación, o sea, ¿hay alguna exigencia para que en los centros educativos hayan psicólogos, tanto particulares como colegios estatales? O sea, ¿debería de ser una exigencia o no es ¿Está libre voluntad de cada, de cada institución? Bueno, lamentablemente no es que esté obligado, pero para mí debería estar parte de eh, en esa normativa de que una exigencia que para abrir un colegio necesariamente sí o sí tiene que haber un psicólogo. Y sobre todo no se trata de que hay si contamos con un, un psicólogo y este viene de vez en cuando, en realidad el, el verdadero monitoreo del estudiante... Es cuando el psicólogo está constantemente en el colegio y observando las aulas. Tiene que observar durante los recreos, tiene que estar ahí como se dice, como un espía, ¿no? O sea, observando las conductas de los estudiantes. De pronto, si yo veo que uno está retraído en una esquina, entonces yo como psicólogo me acerco a ese estudiante, que está pasando? Cuéntame, me trato de hacer su amigo, ese niño, ¿no? Entonces, esa es una verdadera intervención. Tampoco se trata de que ya voy a tomar unos tests, este vocacional a cada uno y se acabó, en realidad es tratar de hacer este seguimiento, que bueno, muchos colegios lo están haciendo, pero eh, en realidad tendría que ser en todos los colegios, sea de Lima, de, de, de, a nivel nacional, que deberían tener la importancia de que del trabajo de un psicólogo en el colegio, y sobre todo de cómo hacer esta intervención, de no pasar por alto ningún tipo de maltrato, de acoso, entonces uno tiene que estar en... Constante observación. Exacto, exacto. Importante que los padres de familia, sobre todo en los colegios particulares, quizás donde se pueda hacer mucha más presión al respecto, porque están pagando por un servicio en los colegios, exijan ¿no? que exista la presencia de un psicólogo y, sobre todo, un programa, porque no es como lo, como lo menciona Liuba, no No es que solo esté el, el psicólogo ahí y ya lo contraté, que haya un programa de trabajo anual con respecto a este tema, porque lo importante es prevenir para evitar estas situaciones que lamentablemente ha ocurrido, como con este caso de la escolar. Esteban nos pregunta a través del Facebook de Diario Ojo consulta, ¿cómo padres, como, como padres, cómo abordo con mi hijo este problema? ¿Cómo puedo hablar como papá con mi hijo sobre el tema del bullying? ¿Cómo abordar este tema? Ok. Eh, es importante primero establecer confianza. A veces muchos padres me pueden decir, ay, pero es que mi hijo no me cuenta nada. Bueno, entonces se trata de primero tener la confianza del hijo hablando desde cosas sencillas. O sea, uno puede, digamos, empezar de poco en poco. O sea, preguntando desde qué tal en el colegio, y si mi hijo no me responde, entonces le empiezo a compartir yo de mí, ¿no? Ah, mira, te cuento que yo he pasado por tal cosa, ¿no? Entonces iniciar una conversación, y poco a poco la voy direccionando para hablar acerca del bullying, ¿no? o sea, como cosa mía, ¿no? Y cuéntame, en el colegio, ¿qué tal con tus compañeros? ¿Cómo te tratan? ¿Te sientes bien en el colegio, este... Hay que tratar de usar palabras clave, ¿no? Te estás sintiendo bien, este, tienes algún problema con alguno, te han molestado, te han dicho algo, ¿no? Entonces, a veces este, hay que tratar de de cucharitas, hay que sacarle esa es la información a los adolescentes, porque a veces tienden mucho a callar, entonces hay que tratar de mantener una conversación fluida, una conversación abierta, poco a poco, de forma de confianza, y sobre todo si es que mi hijo me empieza a contar algo muy fuerte, entonces uno tiene que también tomar la calma, no tomarlo con desesperación, porque a veces lo que pasa es que el joven o la niña se puede asustar, entonces uno como padre tiene que guardar la calma, escuchar todo el relato y automáticamente, ah, y también un punto importante, que le comunique cada cosa que le haga sentir mal o que le moleste, no se trata de callar cosas porque muchos, como dicen, no callan por miedo, entonces uno como padre tiene que reforzar el autoestima y reforzar la idea de que comunícame apenas tú sientas que te sientas intimidado, te sientas vulnerable, que te sientas mal en el colegio, tienes que comunicarme para yo poder ayudarte y hacer de que esto se, te, se detenga en cierto modo. Estamos conversando con Liuba Ulloa, ella es psicóloga clínico cognitivo conductual, hablando sobre el tema del bullying, cómo actuar frente a esta situación, una guía para los padres y si quieren enviarle su, su, sus preguntas a mi invitada, pueden hacerlo a través del Facebook de Día y Ojo. Están entrando muchas preguntas, Liuga. Y también invito a los que nos ven por el canal de YouTube a enviar sus preguntas a través del chat en vivo. Estamos muy pendientes a todas sus consultas. Y hay un comentario que nos hace Claudia, ¿no? Eh, no está tanto relacionado con el tema de, de, del bullying, pero sí es muy importante porque creo que puede haber alguna conexión. Dice, ¿a qué edad el pequeño puede tener celular? El tema también de los aparatos tecnológicos hacen que los niños de repente estén muy aislados, no puedan interactuar y puedan tener problemas incluso para socializar y de ahí estar esta consecuencia de ser víctimas del bullying, ¿no? El tema tecnológico, ¿o no? Bueno, estamos ya en una era digital, estamos en una era tecnológica, los tiempos han cambiado y lo que sí yo recomendaría que un niño para que tenga celular puede ser a partir de los 9, 10 años, 11 años, por ahí puede ser adecuada, pero para un fin, digamos para comunicarse con los padres, para cualquier situación de emergencia, porque eso es niño que sabe. Pero hay que tener control, digamos, con respecto a, al uso. O sea, está bien también, pero le doy horarios. O sea, mira, lo vas a usar cuando vayas de acá a tal sitio, a tal paseo, o a la casa del amigo. este, Pero, digamos, hay que controlar el uso, que no usan para jugar constantemente, ¿no? Entonces hay que tratar de ahí también poner horarios, ciertas distinciones, este. Un constante observación también qué es lo que hace con el teléfono. Entonces, este, eh, hacerle también saber, ¿no? Por si acaso, mire, este, voy a revisar algunas cosas, ¿no? Entonces, para también estar al tanto, ¿no? Porque son menores de edad. Entonces, tenemos uno como padre, tiene que ver, digamos, este, observar qué es lo que hace mismo también con el teléfono. Entonces, uno también no trata de ignorar ese tipo de cosas, sino que tiene claro. que hacer un seguimiento. Tampoco voy a espiar... Sino de pues, se trata de un constante seguimiento. O sea, pero en claro, bien. ¿no? Que soy como padre de familia, te doy el celular, pero vas a estar bajo mis reglas. O sea, tampoco es, es malo eso, ¿no? Darle, a, a dejar en claro con el niño, sí, o sea, tú vas a tener perdón, pero yo lo voy a supervisar porque soy tu papá, porque soy tu mamá, porque soy el adulto, ¿no? Eh, eh, poner las cosas claras, las reglas, como quien dice. Claro, Arturo, tu pregunta... Bien. A través del Facebook, Arturo Pomar nos dice, el problema también viene de familia, comenta, por los niños buleadores. Es terrible que no pare esto. Lo mencionaste también, Liuba, en el caso de que si mi hijo o mi hija es quien agrede de esta manera, quien hace el bullying, ¿cómo trabajarlo también? Porque como padre de familia o sea, la familia, el entorno también tiene cierta responsabilidad para que el niño actúe de esa manera. También es una forma de respuesta a que algo está fallando ahí. Claro, generalmente en personas agresoras tienden a estar, digamos, en un ambiente familiar hostil, donde hay constantes peleas, de constante agresión, digamos que los padres le pegan al joven, o digamos el chico ve que el papá le pega a la mamá y piensa que es algo normal. Y lamentablemente, a veces porque yo también ya he recibido un caso, digamos, de bullying, y, curiosamente, este, los padres del agresor eran los indignados y eran los ofendidos. y Es más, este, no aceptaban que su hijo era un, este, que era un agresor. O sea, para empezar, como padres tenemos que aceptar en estos dos escenarios y probabilidades de que mi hijo tanto puede ser un agresor como puede ser una víctima. Entonces, eh, eh, es tratar de que los padres... Digamos, en general, si es que recibe una llamada de que tu hijo está siendo agresor o está haciendo, digamos, algún tipo de acto que está haciendo, eh, bueno, intimidar a otros, entonces uno como padre tiene que actuar. ¿Qué estoy haciendo? Y autoanalizarse. ¿Qué estoy haciendo yo mal como padre para que mi hijo actúe de tal forma en el colegio? Y pueda estar molestando a sus compañeros, entonces no tiene que autonomizarse y también hablar, sentarse a hablar, porque tampoco se trata de que, ay, si mi hijo es un agresor en el colegio, lo voy a pegar en casa. Entonces es algo irónico y es algo ilógico, ¿no? O sea, de que si mi hijo está siendo agresivo, ¿cómo voy a reforzarlo con un acto de agresión, no? Que en realidad me parece indignante. Entonces uno tiene que sentarse a conversar, bueno, si ya son adolescentes, son jóvenes pensantes, son jóvenes que, eh, más, con más raciocinio, mejor dicho, que un niño, entonces uno le puede explicar qué está pasando, qué problema está sucediendo, entonces saber orientar a tiempo, Y si yo como padre siento que no puedo o no sé cómo orientar a mi hijo, pido ayuda también yo como madre, o como padre, a un psicólogo, a un pedagogo, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo hablar con mi hijo acerca de eh, la agresión? O sea, y que no está bien hacer este eh, cualquier tipo de acto que sea eh, vulnerable a, para otras personas. No se trata de que yo voy a ser agresivo o voy a conseguir las cosas, digamos, de forma agresiva. En realidad es todo un trabajo conjunto, colegio, familia... O incluso, digamos, es que si el padre, digamos, este o la madre, no sabe cómo hablar con su hijo, habla con el colegio y que le pido ayuda a la psicóloga, ¿no? este ¿Cómo puedo hablar yo con mi hijo acerca de la agresión? O sea, es un aspecto muy importante, sobre todo pedir ayuda, y bueno, si uno como padre no sabe qué hacer, trata de pedir ayuda para sí mismo. Y volvemos al tema de la orientación psicológica, ¿no? Y con el tema preventivo y esta escuela de padres que tú mencionabas que antes se daba, sí, pues antes, antes de pandemia y que era muy importante es la, la, la participación, sobre todo para ponerse en los dos escenarios, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo, ¿Cómo hablar del tema en general para poder evitarlo? Lo importante es, es prevenir y a veces tienen que ocurrir estos casos, como lo sucedió con esta escolar, para que podamos recién poner las alarmas y el enfoque en el tema del bullying eh, y en general el tema de la salud mental no porque la situación de los casos de depresión también se han incrementado en los niños o en sea, la pandemia ha afectado mucho a la salud mental de grandes y chicos así es uno de cada cinco niños tienen un problema mental hoy en día la depresión aumentó en un 37 según las últimas estadísticas y eso me indicaría bueno como un signo de alarma ¿Qué está pasando con los jóvenes de hoy en día que la salud mental se está afectando cada vez más. Y ellos eh, digamos, es, a veces los problemas de los padres, porque tienden mucho a sumergirse en los problemas de casa, problemas de trabajo, y sin querer están ignorando muchos signos de alerta en los hijos. A veces, como padres no tenemos la culpa, ¿no? Que, bueno, no sabemos cómo actuar frente, frente a algunas situaciones, y no nos damos cuenta, entonces tampoco se trata de que, voy a llevar cosas de trabajo a mi casa también, ¿no? Que uno tiene que saber desconectarse de eso y también pasar tiempo con su hijo, porque muchos eh, tienden a acudir a la niñera a la niñera digital, de que, ay, ya, mi hijo está aburrido, le doy el teléfono para que se entretenga y se acabó, o le doy su videojuego, se acabó. En realidad, los niños, ¿qué es lo que buscan? Tiempo de calidad, tiempo de calidad, diálogo y tiempo con los padres, porque... Tampoco se trata de que el niño va a crecer solo, ¿no? O sea, uno como padre tiene que estar presente en ese crecimiento. No se trata de que vivimos en la misma casa y ahí se acabó. En realidad, uno como padre también tiene que estar presente mental y físicamente para los hijos, o sea... Eh, tiene que estar observando cualquier tipo de cosa, eh, si algún cambio en la conducta, porque lamentablemente a veces eh, podemos ignorar muchas cosas y terminan pasando muchas desgracias. Entonces, eh, la idea también es conectarnos y sobre todo pedir ayuda y, bueno, poner así este en, en regla, ¿no? qué solución me van a dar con respecto al bullying, cómo van a hacer para detenerlo o para que esto se reduzca en cierto modo. Marita nos pregunta a través del Facebook de Diario, ojo, realmente esta nueva generación, comenta, ¿no? Es demasiado violenta. Violencia en general, lo vemos en las noticias, la, el tema de la, la agresión, y, y, y ella pregunta a qué se debe. Estamos viviendo que Estamos viendo que casi la mayoría de personas de toda edad no se controlan, reaccionan de mala forma. ¿Usted cree que la pandemia ha influido en esto? Pregunta. En cierto modo, también la, la pandemia pudo haber influenciado en los temas de estrés y, digamos, el haber convivido en casa bastante tiempo sin interacción social y los jóvenes, digamos, a veces tienen ciertos problemas para interactuar. Eh, otra cosa también es de que hay padres que están mentalmente digitalizados, de que están tan sumergidos en temas de trabajo que están ignorando muchas cosas al mismo tiempo, no ponen límites a sus hijos, o sea, no se trata de que, ay, ah, a mi hijo no le pego, no le digo nada. En realidad, no se trata de pegar, no se trata de insultar, se trata de intervenir y hablar en forma positiva con mi hijo. O sea, si mi hijo se está portando mal, uno tiene que ponerle los límites en ese mismo momento. O sea, no pasar por alto ningún tipo de acto que este, pueda ser dañino para más adelante, porque eh, los jóvenes actúan simplemente porque por instinto, por lo que sienten, pero en realidad ellos no son seres pensantes, digamos, como un adulto, digamos, ya de con una vida más estructurada, con experiencia, ¿no? O sea, no vamos a comparar ni ponernos a la altura de, me, me refiero a nivel mental, ¿no? De que si un joven de 16 años que simplemente tiene problemas y explota, y una persona con más de 30 años, o sea, uno tiene que saber orientar a ese joven de 16 años, y ponerle los límites, o sea, saber su, eh, hacer notar la figura de autoridad, porque hay muchos, muchos jóvenes que ven a los padres como si fuesen unos simples amigos y no tienen respeto, entonces eh, uno trata de poner el respeto desde los límites, poner horarios, poner reglas en casa, y sobre todo también eh, pasar tiempo de calidad, porque luego vienen los jóvenes a decir, tú qué me vienes a decir algo si nunca estuviste presente en mi vida, o nunca me dijiste nada a tiempo, entonces uno tiene que hacerse, como se dice, amigo de los hijos, pero también sin dejar esa autoridad como padre, como, como madre, o sea, poner siempre... Eh, soy una figura en la cual va a acudir cuando se sienta mal, pero también tiene que respetar. Y sobre todo, este, que hay conductas que hay que ponerles un par y saber orientar a tiempo. Uh -huh. Estamos conversando con Liuba y ella es psicóloga clínica, hablando sobre cómo actuar frente al bullying, si quieren enviar preguntas, todavía tenemos un tiempo para que pueda a responder sus consultas, envíen las preguntas a través del Facebook de Diario y también por nuestro chat en vivo en el canal de YouTube. Y hemos hablado mucho del tema de los padres de familia y tanto no hemos ahondado en lo de los docentes. ¿Cómo deben actuar los profesores ante un caso de bullying? ¿Cómo debe ser el manejo en la escuela? El caso de Saco Olivero o sea, ha sido prácticamente como que lavarse las manos, ¿no? Nunca nos supimos, nadie nos dijo, aquí no hay casos de bullying. Y realmente el bullying sí existe, que no lo sepan, que no lo vean diariamente o no, o, o, o no haya casos tan graves, no significa que no exista. Uh -huh. O sea, el bullying siempre ha existido. El tema es en cómo interviene y también en el apoyo que recibe la víctima de la, de la familia, porque en realidad, bueno, un poco compartiendo, yo también he pasado por bullying, pero la diferencia es que yo recibí el apoyo de mi familia y bueno, en realidad no me sentí sola, bueno, es, es un caso muy en particular, pero en realidad aquí lo que yo quiero resaltar es la importancia de la presencia de los padres ante cualquier tipo de situación de bullying o que es, eh, es de sospecha no porque también conozco casos de jóvenes que se han cambiado como cinco veces de colegio y lamentablemente pues unos como padres eh, a veces es algo injusto no nos pone a pensar no porque justo en otros casos mencionaban, he gastado en uniforme, en útiles, todo para cambiarlo el próximo año porque eso sufriendo de bullying, o sea, es lamentable llegar a este nivel, digamos, de que la víctima tiene que ser la que tiene que irse, porque lamentablemente el colegio no está interviniendo como debería ser, entonces, eh, como institución, como lo, bien lo mencioné anteriormente, es tratar de hacer un seguimiento y, sobre todo, orientar a los maestros a cómo intervenir en situaciones, digamos, de agresión, de bullying, que se durante la clase, ¿no? Eh, técnicas de, ¿cómo se dice?, eh, de intervención, ¿no? Cómo tener que hablar con los alumnos y cómo, o sea, digamos, ser amigo de los alumnos, pero también sin dejar mi rol como maestro, que también soy, soy una figura de respeto. Entonces, es, más o menos, es un equilibrio entre autoridad y amistad, sea, Tiene que haber ahí un equilibrio. Uh -huh. Nos comenta Uriel. No, eh, dice que la situación es terrible. ¿Cómo prevenir el tema de la depresión, que también puede ser parte de una consecuencia de, de un escolar que esté sufriendo bullying? Bueno, en los temas de depresión hay una serie de síntomas y signos de alarma. Primero, observar si es que mi hijo tiene problemas de sueño, problemas de eh, alimentación, que de pronto no tiene apetito o tiene un hambre excesivo. Eh, el ánimo de querer aislarse, entonces uno, digamos, si es que estoy observando que mi hijo tiene depresión o podría tener depresión, entonces automáticamente trato de buscar ayuda psicológica y, y puede darse el caso de que hay algunos casos que puedan necesitar medicación por, digamos, este, eh, dado por los problemas de sueño, bueno, es más que todo... Ya un tema, ¿cómo se dice? de Clínico, médico. Ya un tema más, un poco más clínico, de repente necesita ayuda y necesita medicación, entonces tiene que pasar por este proceso. Primero la consulta psicológica y ya lo que diga el psicólogo, ahí se va a evaluar si es que necesita ya una atención psiquiátrica. Uh -huh y no tenerle miedo al tema de la palabra psicólogo psiquiatra no asustarnos cuando hablamos de salud mental porque inmediatamente mencionamos salud mental y dijo ya mi hijo está loco está loca y no es así el tema de salud mental abarca muchas cosas y sobre todo es importante tener buena salud mental así es en realidad hay que normalizar ir al psicólogo ir al psiquiatra es algo normal y de lo contrario cómo esperan productividad si lo, lo principal que es el cerebro, lo que manda todo el cuerpo, no está funcionando correctamente. Entonces, todo está conectado. No vamos a tener un rendimiento al 100% si es que no estamos bien anímicamente, así como los niños. ¿Cómo esperan un rendimiento alto si mentalmente están mal, están con baja autoestima, no se sienten capaces dudan de sus habilidades? Entonces, todo tiene que ser un trabajo conjunto, salud mental y rendimiento. Sí. Uh -huh. Yo quiero seguir dando pautas, tips, por favor te voy a pedir, este, Liuba, que nos des este, tips y recomendaciones para saber cómo intervenir, si ya estamos viendo estos signos de alarma que tú ya has mencionado, ¿no? que no hay apetito, hay un tema de aislamiento, mucho sueño, no, que no quieren ir al colegio, cómo deben de intervenir los padres ante esta situación, si ya están detectando estas señales de alarma en sus hijos. En este punto es importante el diálogo, o sea, eh, primero tener una confianza sólida con mi hijo en el caso que no haya una confianza así tan fuerte como para que me cuente cosas, trato de conseguirla, trato de ganarme su confianza para que mi hijo me pueda contar cosas, para que me pueda decir qué es lo que está pasando o sea, y hacerle estas preguntas claves, cómo te sientes en tu ambiente de colegio, cómo te, eh, te sientes con tus profesores, eh, ¿Todo bien? ¿Algo está pasando? ¿Te ha molestado? ¿Alguna vez te ha dicho tal cosa? Eh, ¿Te has sentido mal en esa semana? Hay que hacer ese tipo de preguntas y sobre todo también hay que tratar de fortalecer esa autoestima del, del niño o de la niña. Eh, hay que saber, hay que hacerle saber lo importante que son en la familia, eh, sus habilidades, hay que reforzárselas y que mi hijo es bueno, digamos, en matemáticas, en el o en la pintura, entonces hay que reforzarse y decir, mira, tú eres bueno en esto, entonces hay que tratar de apoyar, digamos, por ese lado, el autoestima, hay que reforzarla y por otra parte, eh, también estar chequeando su alimentación, si está comiendo bien, este, está teniendo unos buenos hábitos alimenticios, por otra parte, qué tanto está durmiendo, hay que saber que eh, cumpla sus horas de sueño, hay que estar en constante chequeo, y sobre todo, y muy importante, pasar tiempo de calidad con los hijos. Vamos a caminar, aunque sea, si dicen, ay, no tengo tiempo, aunque sea, vamos a caminar el parque, caminemos la cuadra, caminemos la manzana de la casa, o sea, eso al menos es un poquito de tiempo que le estoy dando a mi hijo, o sea, el mejor regalo que les pueden dar a los hijos es el tiempo, porque es algo que, eh, perdura y ya no volverá, Yo estoy dando algo que es muy valioso, que es el tiempo. Los niños no quieren lujos, quieren tiempo, el tiempo de calidad, y sobre todo de que eh, tengan la valoración y el cariño de los padres, para que ellos se sientan, digamos, protegidos, y al llegar a un lugar que de pronto no los hace sentir mal, los hace sentir mal, entonces ellos sepan diferenciar, ¿no? Ay, me estoy sintiendo mal, se lo voy a comentar a mi papá este, porque digamos en un ambiente familiar donde invaliden al niño, lo hagan sentir mal y en el colegio también hagan lo mismo, entonces el niño no siente la diferencia, entonces el niño tiene que sentir esa diferencia de que si en mi casa le tratan bien en eh, mi colegio está pasando esto, entonces yo tengo que comunicar automáticamente y sobre todo y muy importante, que eh, tienen que hablar, no hay que callar y sobre todo eh, si es que pasa algún tipo de situación así comunicar automáticamente a los padres o a una persona de confianza Uh -huh. importante. Lucy, por ejemplo, nos comenta a través del Facebook, ¿no?, de que su hijo sufrió de bullying, tuvo que cambiarlo porque era un estrés total. Esta situación también estresa a los padres, pues, ¿no?, cuando no hay un tema de soporte por parte del colegio también, me imagino. Así es. En realidad... Eh, el bullying se está incrementando, digamos, hoy en día, a pesar que siempre ha existido, pero la idea para tratar de eh, intervenir adecuadamente en esto es hacer un trabajo conjunto. Uh -huh. Liuba, muchas gracias por tu tiempo, la verdad, por tus recomendaciones, han sido muy, muy valiosas. Estoy segura que quienes nos están viendo a través del Facebook de Diario y el canal de YouTube han recogido mucha, muy buena información sobre todo para prevenir, que es lo que buscamos. Hay que prevenir, no esperar que estos casos de bullying se incrementen, que nos ocurran, que nos lleguen en casa, que nos ocurra con la familia para poder recién reaccionar. Esto es un trabajo de toda la sociedad en general. Uh -huh. Así es, en realidad es todo un trabajo social y sobre todo de convivencia. Hay que enseñar a los hijos a saber convivir con sus compañeros y sobre todo de que todos somos diferentes. Cada uno tiene algo especial y no porque alguien tenga una diferencia lo voy a tratar mal. Esto es muy importante y saber corregir a tiempo. Si mi hijo se está burlando o algo, también, incluso yo como padre, o sea, no me voy a empezar burlar de las personas delante de mi hijo, ¿no? O sea, primero hay que empezar por ese lado. Si uno tiene que. Empezar por sí mismo para que mi hijo copie mis buenas acciones. Exacto, empezar con el ejemplo. Lluvia, muchas gracias por tu tiempo. ¿Hay algún eh, canal por Facebook e Instagram donde pueda la gente hacerte consultas de repente de manera ya profesional y personalizada? Eh, estoy en Facebook como psicóloga Liuba Ulloa, saludarte mente, y en Instagram también como saludarte mente. Listo, entonces ya saben, ahí pueden hacer mayores consultas sobre este y otros temas en psicología con Livia Ulloa. Gracias Livia, que tengas muy buena tarde, es una próxima oportunidad. Okay, muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hemos hablado de un tema muy, muy importante. La coyuntura no, eh, está así. Lamentablemente, estos casos de bullying todavía se están registrando. Y algo importante que rescatar y que también lo están mencionando a través del Facebook de Ariojo, que es importante educar a nuestros hijos en el respeto, en el respeto a las diferencias, en el respeto hacia los demás, en el respeto también hacia nosotros mismos. Hay que hacer una sociedad que pueda convivir con respeto. Y, y, y, si, se, y si eso empieza desde casa, algo ya se está haciendo para cambiar de todas maneras. Y así, ahora antes de despedirme, yo te voy a invitar a que visites nuestra página web, www.org.